¿Está usted de acuerdo con, que el, con el PLD cuando afirma que actual gobierno va en reversa? Háganos el feedback, 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp En el camino, en el transcurso del programa le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta Muy bien Vamos a continuar señores Ahí está la pregunta eh, Hay un tema muy bueno de Juan Luis Guerra que dice así mismo, la guagua va en reversa. El PLD reacciona al discurso de Abinader, dice que el actual gobierno va en reversa. El cambio va en reversa. A partir de esta frase el partido de la liberación dominicana PLD criticó lo hecho por el actual gobierno al cumplirse un año de la gestión del presidente Luis Abinader. En la voz del secretario general de esa organización, Charlie Mariotti, el partido morado respondió cada una cada tema tocado por Abinader en su discurso de rendición de cuentas a propósito de cumplir su primer año de mandato. En sus primeras palabras, Mariotti criticó la improvisación e incumplimiento de promesas, discurso que ha mantenido la oposición durante gran parte de este primer año. Sobre la economía criticó el aumento de la canasta básica del pollo, la crisis de empleo, la falta de programas sociales y el incremento de la pobreza. Vamos a ver, ahí están los miembros del partido. Francis, adelante. Miren, al sistema de partido yo siempre voy a defender la existencia de los mismos, porque sabemos y estoy convencido que es la única manera y mecanismo que tiene la democracia para ejercitarse. Pero más de lo mismo a veces cansa hacer una oposición no propositiva, no constructiva, más que de crítica, les resulta infructuoso alcanzar intereses públicos y que otros dominicanos le tomen la palabra y se inscriban en esa posición. Creo que es una, una posición degastada, cuando en la generalidad todos los sectores han reconocido luces y sombras como todo, no tenemos que estar de acuerdo todos, cada quien piensa a su modo, ve las cosas a su modo, pero creo que para la del PLD, dije en días pasados, que quería ver cuál sería el mecanismo o el discurso de guerra, me refiero a la guerra no de, de pleito, sino su grito de guerra es como, como salimos al frente a hacer una oposición al gobierno actual. Y... De esa forma, recoger algunos frutos de levantarse de, de, de donde está el PLD hoy, producto de todo lo que conocemos, finalizó el mandato dos periodos del presidente Medina, a quien se le ha criticado, a quien se le ha mantenido una fuerte crítica por las implicaciones que tienen su, él y su familia, o él, él no, sus familias, o sus familiares, relacionado, entre ellos el cuñado, en actos de corrupción. Obviamente que están en una etapa que no podemos decir que son culpables, que son simplemente están en proceso de investigación, pero están implicados en un proceso de, de, de, de, de investigación. Para el PLD, vuelvo y, y repito, me resulta mínimo en la opinión que, para no dar otro tipo de calificativo eh, son mínimas y como más de lo mismo, cuando tienen, quizás podrían encontrar otros argumentos. Pero su grito de guerra es la guagua va en reversa. ¿eh? Así en, que, reversa. en reversa. Sí. El pese, cambio va en reversa. Pero ¿no pasa que pese a todo esto, es el, sí, el merengue. De el de merengue. Pese a todo esto, yo entiendo que no vamos en reversa, estamos caminando frente a los problemas que ha de enfrentar Luis Sabinader, que eso lo sabemos, que no es que tenga esta luna de miel de un año con una oposición firme o fuerte, pero si sí una oposición desde la fuerza del pueblo y demás partidos con un tanto propositiva, más que destructiva por el tema de la crisis sanitaria que vive en la nación y lo que vive el mundo. Yo espero, todavía estoy esperando, que el PLD como partido y sistema y parte del sistema pueda inteligir una estrategia política, pero de, de oposición constructiva que levante el ánimo a su gente y que uno la pueda ver viable en el sentido de la participación en el sistema de partido Bien, y en gracias, la discusión. gracias, Francis. Yerian, adelante. Miren, me gusta el derecho porque en el derecho eh, un testigo, no importa si es prostituta si es un ladrón, si es un delincuente, si es musulmán, si es cristiano, lo importante es si lo que está diciendo corrobora los hechos y se puede comprobar con las otras pruebas. De esto se colige que lo importante no es quién lo dice, sino qué dice y si lo que dice se corresponde con la verdad. Y creo que por ahí debe ir el, el análisis. Eh, con relación al, a la posición del PL de ayer, me pareció un tanto eh, extraña la forma en que Charlie Mariotti hablaba, era como declamando que estaba, mm. eso, eso, sí, era como una declamación que él estaba haciendo como si estuviera leyendo una poesía y eso como que... Como que es que ese, no, ese no era el secretario general. Desde mi punto de vista, Ideal como, para como que lo ridiculizó, ridiculizó el discurso como tratando de llevarlo a, a declamación. Me pareció extraño. Sin embargo, cuando usted se va al fondo de lo que dice y lo compara con los datos, una gran parte de lo que, de, de lo que denunció charly Mariotti es verdad. Si usted lo compara con los datos. Por ejemplo, cuando ellos critican que este gobierno ha tomado alrededor de 13 mil millones de pesos en sentido general y que solamente ha invertido mil millones de pesos, estamos hablando de una situación grave. Es decir, que el presupuesto, claro, eso no lo vamos a discutir nosotros, tenemos que traer un, un economista que nos explique eso y que le explique eso al pueblo. Todos los gobiernos, incluyendo el de Hipólito Mejía, Óigame, to, toma, invertía más. Eso fue fantástico eso. No, los lo primeros dos años sí. sí, sí. No, porque no, porque, porque estamos hablando de datos. Me refiero de datos, a los bonos soberanos y nunca se no, emplearon Datos nada. estadísticos, y eso está ahí. Por ejemplo, Lionel invirtió más cada año que lo que tomaba prestado. Hipólito, en los primeros dos años, después fue un fiasco, en los primeros dos años invirtió más, eh, estamos hablando de inversión pública, que lo que tomó prestado. Danilo invirtió más en sus ocho años que lo que tomó prestado. Abinader, y eso es un es voz popular en todos los economistas, todos los economistas coinciden con eso, que están preocupados porque se ha tomado más prestado y se ha invertido menos. Estamos hablando del año donde menos se ha invertido eh, en, en inversión pública y donde más se ha tomado prestado. Y entonces dicen ellos... ¿Para qué tomar prestado si eso no se va a la inversión pública? Y usted dirá, es para la pandemia, no porque la, también la, la pandemia es inversión pública y eso queda en un presupuesto. O sea, que para la gente inteligente que busca dos tres datos, se da cuenta que es cierto. O sea, ¿dónde está ese dinero y para qué lo están tomando prestado si no lo están invirtiendo? Porque para invertirlo, naturalmente, eso tiene que pasar por el presupuesto y queda reflejado dónde se invirtió. Entonces, hay datos interesantes, que es lo que uno tiene que tratar de, verdad, dentro de la comunicación, de orientar, es la información, si se corresponde con la verdad. Por ejemplo, ¿qué hizo eh, Luis Abinader? Refrendar los gobiernos del PLD. ¿Qué hizo? Dijo que va a ampliar el metro. El metro que tanto criticaban eh, eh, antes, Dijo que lo va a ampliar. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Refrendando la idea de Leonel Fernández cuando, cuando creó el metro, que luego Danilo lo amplió y entonces este lo va a ampliar. ¿Qué, qué es eso? Diciendo lo hicieron bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Un trabajo, ¿verdad? Eh, para tratar de, de combatir lo que es el, el, el caos en el tránsito en Santo Domingo. ¿Y qué es eso? refrendar lo que hizo Lionel con los, con, los, con los elevados. Y así sucesivamente, cada una de las obras que anunció es una continuidad del gobierno, de los gobiernos pasados. Entonces, si ustedes se van a los datos, y yo les recomiendo a ustedes que vayan a ver los economistas de todo el país que coinciden con lo mismo, la preocupación está en los altos precios, de los combustibles, en los altos precios de la canasta familiar y en la poca inversión que se está haciendo en la República Dominicana. Carolina, adelante. Eh, eh, estoy mandando esta imagen a Chamo, si, da, si es posible ponerla en lo que hago el comentario. Oye Chamo, eh, Dale escuchar <risa> algunos de los argumentos <risa> Chamo, cuidado, escuchar algunos de los argumentos eh, que utiliza eh, en la manera de hacer oposición del Partido de la Liberación Dominicana, eh, a veces yo pienso, pero bueno, ¿y qué es lo que ellos se piensan? O sea, eh, tienen los pies sobre la tierra escuchar a un señor Charles Mariotte decir que la sociedad dominicana está deseando ver al PLD. Yo quisiera saber con qué información él cuenta para dar esto, porque desde mi punto de vista y esto no con es, quién así. es que lo quiere ver y en, el más mínimo Exacto. y en el más mínimo sentido de la palabra. Y en ese discurso ayer, que de hecho vimos que eh, reinaldo Pared Pérez refería que fue bastante largo y cansón y que se perdía la esencia de lo que ellos querían hacer, destacar y que fuera el boom. Entonces, eh, déjame ir leyendo acá porque quiero más que eh, de hablar punto por punto quiero referir esta frase. Es cierto que la sociedad dominicana votó por un cambio. Sin embargo, a un año de gestión, la insatisfacción es evidente, dice Mariotti. La insatisfacción de quienes, de toda la sociedad dominicana, siempre habrá gente que favorezca y desfavorezca gestiones. Pero al punto de decir que la sociedad dominicana, que es evidente de que la gente no quiere al partido de turno o al gobierno de turno, pienso que es falso, señor Mariotti. Dice, la mayoría de los dominicanos, Piensan que el camino va de mal en peor. Eh, y que, se, eh, bueno, y ahí está, básicamente eso, esto es lo que quiero destacar. Ahora, hablar de otros aspectos que él cita, o que cita el, el PLD, dice él, y precisamente a Raúl Monegro yo le, le preguntaba cuando hablaba de que estábamos en reversa, en, en reversa, de que estamos para atrás. O sea, me parece que es, está bien ya, muchachos, me parece que es ser mezquino. Me parece que es ser mezquino cuando tú refieres de manera generalizada y en todo el sentido de la palabra de que la sociedad dominicana rechaza totalmente este gobierno, de que la sociedad dominicana quiere que vuelva el PLD. De que en nuestro país, según ellos, en, en el caso del aumento de la canasta, esto es cierto. O sea, esto lo estamos viviendo todos. Aparte de que es un comportamiento internacional, han faltado políticas han faltado políticas de Estado para enfrentar esto tal vez más contundentes, que es uno de los aspectos más importantes. Ahora, hablar de que han, ha hecho falta programas, ayuda de programas sociales, pero por Dios, ¿hasta cuándo sería sostenible continuar con los programas sociales? De dar dinero a la gente, que muchos de ellos sabíamos lo que estaba pasando, que se lo bebían. Señores, las empresas están abiertas, todo el mundo está trabajando. O sea, ¿qué espera el PLD en voz de Charles Mariotti? Que le continúen dando dinero a la gente. O sea, la gente lo que hay es que ponerla a trabajar. Aquí están los, los programas de solidaridad, que de hecho había una mafia importante de gente de una sola familia cobrando cuatro y cinco de gente fuera del país que tenían sus tarjetas y que se han ido desmontando. O sea, los ayu las ayudas de los programas solidaridad, Aquí no se han quitado, aquí no se han disminuido, porque ustedes se imaginan el escándalo que fuera en los medios de que la gente le hubieran quitado sus tarjetas o de que hubieran familias que la estuvieran dejando de percibir. Bueno. Eh, otro de los aspectos, la falta de empleo, señores. Pero venimos de una pandemia donde empresas, no solo en República Dominicana, en el país, entero, en el, en, el, en, el en el mundo. Y por último, amado, porque son varios aspectos, el tema de... El incremento de la pobreza y la falta de empleo. Ah, pero que no podemos tirar piedra para atrás. ¿Cuál es el porcentaje de, de la tasa de desempleo en la República Dominicana? ¿Cuál es el que tenemos ahora un año? Por, por Dios, como que hay cosas que tú no la concibes como Bien. ciudadano, escuchar a esta gente, referirse a algunos aspectos. Mira, lo, voy a comenzar diciendo, no comparto la, la, el, el planteamiento de Francia con relación a los partidos. Los partidos están en decadencia, en decadencia franca. Eso no es verdad lo que plantea mi amigo Francis Rodríguez. Eh, lo o sea, tú no de estás hecho, de acuerdo con él, pero no, no, no, no, no tiene voy, que voy, no ser verdad, sí, no, puede no, ser verdad. no, y no, te voy a decir por qué. La democracia, en vez de implicar lo que él dice, la democracia lo que implica es que tú puedas presentar tu propia propuesta sin necesidad de una organización. Sería un desorden. Ah, bueno. No, no, no. Un desorden, no. La, la ley no permite. No, no, la ley lo permite. Eso no. Sí, verdad. La ley lo, la permite. Ley lo permite. No, la ley, ¿eh? ley lo De permite, pero no va a ser posible. Ahora, porque no estamos ¿qué es lo organizados. Los partidos están en decadencia. ¿Y saben por qué? Vamos a la prueba, sencillamente. ¿Qué hace el partido que está en el gobierno? Lo que está haciendo el PRM, magnificándolo todo. Lo bueno, lo malo y lo muy bueno, todo es bueno, según ellos. Estamos, mira, Vamos a ver el discurso del presidente. Vamos a ver el discurso del presidente. Eh, el, el propio uh, Yerjan tocó unos aspectos ahí que razón tiene cuando tú analizas y dices, bueno, lo que dijo el presidente no es exactamente así. Entonces, ¿qué hace la oposición? Que todo está mal, nada de lo que se hace desde el gobierno sirve y qué tú me y qué tú me cuentas con eso están en decadencia pero porque, no es una porque no lo que pasa es que Constructiva, no innovan que construya que con, bienes públicos pero oye, no lo construye que no innovan, no que, innovan. que no innovan que no que no hacen las cosas como deben que no, que se creen que de este lado tú estás de acuerdo que... conmigo No no yo no estoy de acuerdo contigo y los sí. partidos los partidos están en decadencia sí, pero... y debieran desaparecer y que ah. cada quien cuando tenga la Imagínate posibilidad tú de y una y yo y espérate, ya, ya por otro lado espérate, en su frase. proyecto Espérate Fran Bonito sería la democracia Gracias espérate déjame terminar pues yo no okay. te interrumpí Sí, porque venga. Bueno, acá. Cuando eh. tú te refieres a mí, tengo que... No, no, no. esperar que yo termine pero, para de pero, saber. concluir. Porque ¿sí yo bien? esperé pacientemente que tú dijeras todo lo que para mí no es correcto. Bueno, acá, vamos a ver. Que para sí. ti no, no debe ser fácil esperar que nosotros terminemos. No, ¿verdad? no, es que para Francis no. Francis tiene que hablar obligado y si no se muere. Óigame. Adelante de la óyeme, déjame decirte una vaina, déjame Digo. decirte una vaina. Yo estoy seguro, yeah. seguro como que me llamo Amado José Rosa, que tú no compartes algunos aspectos, algunas cosas de la filosofía de la Fuerza Nacional, pobrecito, no, progresista. No, como tú dijiste, pobrecito. <risa> tú oye. yo estoy seguro claro, que to muchas veces nosotros criticamos a lo interno, claro, entonces... ¿Qué es lo que yo te estoy planteando? La democracia lo que implica es claro. participación, la democracia lo que implica es que tú tengas una opinión, yo tenga otra y podamos convivir. La democracia lo que implica es que cada quien tenga la apertura de hacer lo que dentro del marco de la ley, dentro del marco de, de, de ese, ¿cómo le dicen ustedes? El derecho positivo, dicen sí. los abogados. de sí. Sí. Eh, una nación, tú puedas hacer las cosas. Y lo mejor, y, y según la ley, la ley lo que te, te permite es que si tú tienes un o si te ideas un movimiento de mujeres liberales, vamos a suponer, para defender el hecho de usar la transparencia completa en el cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Sería interesante. Pero Yo no estaría en de desacuerdo. ¿Eh? Yo no estaría en desacuerdo. Pero, es Yo sé que no. <risa> oye, oye que, ya en la valla. Oye, en la valla. Entonces, lo que te quiero decir es, los partidos políticos siguen haciendo lo mismo que han estado haciendo los eh, 100 años, 60 años. Lo que diga el gobierno para la oposición no es buena y no es verdad. ¿Por qué? Porque hay cosas buenas y cosas malas. Nada es bueno ni nada es malo completamente. Lo que quiere decir que tú puedes muy bien, siendo justo, siendo equilibrado y respetuoso de la ciudadanía, porque no venga a decir una cosa que evidentemente no es verdad, no quiera convertirla en verdad desde tu punto de vista. Eso se llama respetar a los demás, respetar la opinión. Entonces, eh, esa ese, ese, ese, ese es mi, es mi prédica yo entiendo que los partidos o sea, tú... por eso fue lo que yo te reclamé Amado, que tú dijiste que lo que Francis dijo no es verdad sí, dije, entonces yo digo bueno, pero bueno, tú, ¿tú estás conmigo tú no vista, es verdad pero... desde sí. tu punto de vista ah, desde wey, mi de punto, de tu vista. punto de vista oh, claro. eh. Ahora sí. lo que te quiero decir <ríe> es <ríe> <ríe> nos quedamos los dos ahí <ríe> ¿Tú, te crees, tú te crees que por ejemplo el PLD en este, en este momento tú te crees que Charlie Mario tiene el secretario general no, ideal de no, yo creo que no hombre. tú te crees ¿Tú te crees que, que, que Danilo Medina era el presidente ideal del PLD tampoco, en, este, en esta etapa? Tampoco. No. Teniendo gente joven y capaz y de, con desenvoltura, claro. que podía hacer un mejor trabajo. El PLD lo que debiera hacer es una reconstrucción, primero una mirada interior. Que ¿Mm? no la ha querido hacer. No, no la ha querido hacer. Que dijeron hacerla y no lo, lo hicieron es? nada. Establecer bueno, sí. en, en antes de esta etapa en dijeron principio. hacerla. Con Temisto que les montas a la cabeza, Correcto, Danilo no Medina. Lo Ahora. Eh, pero una pregunta. Yo quiero hacerle Déjame no, aclararle algo a Amado. Espérate, eh, déjame lo, lo importante es el tema saber para eso. Que aclares, okay, vamos. Para que tú aclares. Vamos. ¿Qué es era, qué era lo que debe hacer? La mirada interior y decir, mira, fallamos en esto. Y re, replegarse un poco a todos esos dinosaurios que están ahí. Pero tú sabes lo que hizo Danilo Medina. El, día, gente el día joven que, asuma el día que la se decisión, iba a hablar. Carolina, ese mismo día que se iba a hablar. Tú ves que no aguanta. <risa> Adelante. Mira, en ese cara. mismo día que Danilo Medina iba a hablar, óigame esto, señores. Se para frente a un podium por primera vez después de la derrota a culparlo a ellos, lo que, no, lo que lo estaban viendo, de haber sido los culpables de que el PLD no ganara. Sí. ¿No Miren, lo recuerdan? Pero espérate, déjame sí. decirle, amado, Déjeme hacerle una que, que, que lejos de equivocarme con respecto a la democracia y el sistema de partido recordaos que la democracia ciertamente es el ejercicio ciudadano con oportunidad e igualdad en todos sus fines como ciudadano guádame mío bueno entonces lo que yo quiero es decirle que dentro de la democracia uno de los ingredientes fundamentales para ejercitar el pueblo y alcanzar el poder, ¿qué es, Yaryán? ¿A través de qué mecanismo yo puedo alcanzar el poder en la democracia? De los partidos. Pero tú lo puedes hacer de manera individual. Obviamente que luego de la reforma de la ley de partido y de la ley electoral, se admite hacer una candidatura propia. Obviamente que como estamos resentidos a la, o, de, o estamos integrados en los partidos, es a través de los partidos la más expedita, porque hasta ahora no hemos visto un liderazgo que surja Bonito. o emerja de la sociedad que pueda él mismo costearse esa candidatura. Por lo que yo siempre pongo como ejemplo, mucha gente me llama o me ve, y ustedes pueden estar como compañeros de trabajo y como me reconocen en mí mi capacidad que pudiera yo estar empleándola siendo diputado. Pero yo me, pre, me presento como diputado, no tengo los recursos económicos uh -huh. para repartir para yo comprar mis votos, no porque ustedes me den el favor de que yo los represente. Vamos a ver. Y cae mire, en difo, Es decir, cae fuera. ¿Gana quién? Quien tiene los recursos. Y cuando tú vienes a ver, estás regalando machetes. Ah, pues entendiste la, que el sistema no va a cambiar, y ¿verdad y que estructura? no? Mientras tengamos no, el tipo de mientras político mientras estemos arriba, pensando de esa manera, me, mientras estemos... No, lo que yo quiero es que no dejemos caer y que vayamos a la decadencia, a la desaparición de los partidos porque será el caos. Imagínate tú que en cada casa, en cada cabeza de un dominicano, entienda que debe ser diputado o debe ser senador. Miren, yo quiero... Miren, yo es quiero, un derecho, pero tiene que canalizarlo por la organización política que lo postule. Pero no necesariamente, sí. si está establecido que puede ser independiente, sí, claro. porque miren, que lo haga. Yo pero quiero, es infructuoso yo quiero, aquí en este sistema, como piensan eh, los votantes. Francis, si me permites, miren, yo quiero... A propósito de lo que digo, que no importa de quién viene la información, sino lo que dice. Hacer una anécdota que se la voy a dedicar a mi amigo Pedro Luis Reynoso, que está aquí. Mejor claro. conocido como Papi Juan en cámara. En una sien. ocasión, un señor, ¿verdad? Eh, se encuentra con un joven y le dice, mira, cuando tú pases por debajo de aquel árbol, eh, toma hojas y éntratela al bolsillo y mañana te vas a sentir feliz y triste a la vez. Oiga esto, el joven, incrédulo, porque era un señor viejo, un anciano, este... Eh, pero cuando pasó, se entró un par de hojitas en el bolsillo. Al otro día cuando amanece, él va a, a su pantalón y encuentra que ese, eh, en, en el bolsillo las hojas se habían convertido en diamantes y se sintió feliz y triste a la vez. Se sintió feliz porque las, las, las poquitas hojas que entró a su bolsillo, oye esto, se sintió feliz porque las poquitas hojas que, que se entró al bolsillo se habían convertido en diamantes y se sintió triste a la vez, porque debió hacerle caso al, al anciano y entrar más, lo ven lo importante aquí no es quien diga, sino lo que diga, y si esos datos son reales, por eso eh, Francis, a Leonel lo acabaron cuando hablaba del precio del pollo mm, te acuerdas que lo acabaron, incluso lo dijo, se pusieron bravitos conmigo porque yo denuncié el precio del pollo, pero es verdad que, que Leonel denunció que el pollo está 100 pesos la libra, y eso no puede ser, el gobierno tiene que responder rápido a ese tipo de situaciones, pero es cierto también, como le dije hace un rato, que el gobierno está tomando prestado, ha tomado más de 13 mil millones de, de dólares en préstamos y que solamente ha emitido mil. ¿Qué está haciendo con lo otro? Y no me pueden decir que sea la pandemia porque la pandemia también es parte de la inversión. Y miren, con relación a si la, la sociedad va a pedir de nuevo al PLD o al partido que sea, a los gobernantes pasados, yo le voy a, le voy a, a, a citar unas cuantas obras para que la gente comience a refrescar. De puta se va a dar cuenta. Miren, en los gobiernos pasados, la República Dominicana se mantuvo todo el, todo el tiempo estable económicamente, tanto en los gobiernos de Lionel como en los de Danilo. Pero no solamente eso, hubo estabilidad de precio todo el tiempo. ¿Se acuerdan? Pero no solamente eso. Antes usted tenía que, los enfermos, llevarlo en motores cada vez que había un accidente y ya eso dejó de existir. Tenemos una ambulancia por cada esquina prácticamente. En cada salida de los pueblos tenemos una ambulancia, el sistema 911, que funciona. Pero no solamente eso. La mayor cantidad de construcción de aulas se hicieron en los gobiernos pasados. Y además se invirtió el 4%. ¿Qué hace falta? La, el currículum, que hay que mejorarlo porque eso no sirve. Pero bien, por lo menos está la inversión. La construcción de la, de, la, de la mayor red nacional de estancias infantiles. Las estancias infantiles que están ahí para las madres solteras que no pueden, que no pueden, que no tienen que cuidar los muchachos, están, están ahí. Usando. Aquí en San Francisco tenemos cuatro. Pero no se están usando. Ahora por pandemia. Pero pregúntale a esas madres para que tú veas, aquí en San Francisco tenemos solamente cuatro. Eh, la, la, el sistema de seguridad vial, que si usted se queda en una autopista, inmediatamente llega un equipo a protegerlo a usted y asistirlo. Eso no existía antes. Pero el metro de Lionel, que tanto lo criticaron, los elevados de Lionel, que tanto lo criticaron y que hoy son la salvación de Santo Domingo. Hubo, pero un, hubo un famoso presidente. El equipo presi económico de Lionel, oye, que claro, todavía hubo, está gobernando. Claro, no, porque es, que hubo, yo no, es que yo no puedo creer la niños de Lionel, oye, estoy hablando de los gobiernos pasados. Hubo ¿no? un, bueno, un famoso ponerlo. presidente dominicano que dijo, los joyos eso, vamos a llenarlo de tierra y sembrarlo de yuca. Exacto. Y hoy le agradecen, de hecho los refrenda eh, eh, eh, Abinader diciendo que va a construir más, más eh, elevado y que va a construir más metro. ¿Y qué va a construir sí, Abinader? Incluye más la teleférico. 27 a la Luperón con el, la Plaza de la Bandera. El teleférico, de Danilo, ¿qué va a hacer eh, Abinader? Va a ser otro en los Alcarrizos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Refrendar lo que los otros venían haciendo. ¿Mm? Refrendar porque un solo Picasso no se ha dado en la República Dominicana en un año. Uno solo Y así nos pasaríamos el día entero Hablando bueno. de obra. Por ejemplo Mira. La UAS La ciudad universitaria de la UAS ¿Quién la construyó? Lionel Fernández Vayan a la capital Para que ustedes vean eso sí. Inmenso Pero vayan A la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar Para que ustedes vean Lo que es una, una ciudad sanitaria ¿Quién la construyó? Inmensa. Danilo ¿Quién la construyó? Danilo ¿Está ahí? La empezó Lionel No, no, no no o sea, cosa, bueno, Pudo haberla, ah. Pero se construyó Se no, no. construyó se, con, que se culminó Se construyó en el gobierno de Danilo Eso está ahí eh, eh, eh. Y eso lo podemos y, lo, lo podemos. y no se trata de defender ni a Danilo ni a Leonel, sino la realidad, porque es hablar de datos, datos que son comprobables. Porque eso está ahí. Nada ¿No es. tenemos que buscar los presupuestos de cada año y las inversiones. De todas maneras, manera, eh. yo, yo difiero de Charlie en que andemos para atrás. De, de todas En definitiva, Mira. Óyeme una cosa. Ajá. En definitiva, Luis Abinader. Somos más pobres hoy. Se le conoce que ha enfrentado sí, somos y ha tenido hoy, sí. buena, buen desempeño en la crisis principal que tuvo que enfrentar. Ahora, sí, todos por Francis, igual, estamos pidiendo, hoy estamos pidiendo claro, se le ha ido de la mano. Esa parte. No, no, no. Se le ha ido de la mano. lo que, más se, pobre hoy que Pero ayer, fíjate una lo cosa. Sabes. Lo, lo, lo que yo quiero decir, amado, sí, para concluir. Lo que yo quiero decirte, Yan Yan, que Luis Abinader, ha tenido que enfrentar esta situación y que conjuntamente la población ha podido ver la intención y la, y, la, y la proyección del gobierno en la estabilidad. Todos coligen y sobre todo que sabemos que debemos de saber aprovechar las oportunidades que nos trae la inversión extranjera o lo que es la remesa también para poderla desarrollar. ¿Qué estamos pidiendo todos por igual? Uno que se nos indique en qué serán invertidos los cuartos que se han ah, tomado sí. de los préstamos, sí. porque debe de tener un resultado y una proyección de retorno la inversión. Vamos a la